Y uno de los destinos turísticos que enamora aquí en la República Dominicana y que llama la atención tanto a turistas internacionales como nacionales es la provincia de Samaná. Allá está el puentecito, están las casitas de colores que son muy llamativas. Pero ahí tenemos también nuestro reportero, Angel Liranzo, quien también se está moviendo de un lugar a otro. Y en esta oportunidad vamos a ver en qué lugar se encuentra. Angel, saludos. Adelante, te escuchamos. Ahí está, justo en las casitas. Sí yes, estamos aquí en una de las atracciones más importantes que tiene Samaná. ¿Por qué digo que es importante? Porque es imposible usted venir aquí a Samaná y no pararse aquí en este mirador, en este, en este pequeño bulevar donde se ven las casitas, donde la gente viene a tirarse fotos. O sea, es imposible que el que viene a Samaná no se pare aquí. A, a ver la casita, que, que son una estructura medio antigua, pero que realmente son establecimientos eh, de, de negocios, ese tipo de cosas, vemos a, algunos negocios, pero realmente es un atractivo bien chulo, donde la gente viene a hacerse su foto. Vamos vamos a hablar un poquito con los turistas y con personas locales que nos hablen un poquito de, de la importancia de esta zona aquí. Por ejemplo, tenemos un señor aquí, que, que nos, puede, nos puede abundar un poquito eh, eh, lo importante que son estas casitas aquí para, para ustedes, la, la, la, ustedes aquí de semana. ¿Qué importancia tienen estas casitas aquí y los turistas? Mira, tú sabes que los pueblos tienen símbolos que simbolizan, valga la redundancia, su hábitat. El pueblo príncipe, como se denomina, es el atractivo sustanciar de Samaná. Conjunto con el pueblo príncipe tenemos la, la figura, las ballenas, la ballena jorobala, y por demás, la iglesia, eh, la church. Son los símbolos que, valga la redundancia, simbolizan a Samaná. Tenemos los puentes que también es un ícono, un sello de la de la, de la samanesa. Entonces, eh, estamos disfrutando de la pasimonía de la Semana Santa, estamos disfrutando de lo atractivo que significa Samaná para la República Dominicana. Entonces, este, este pequeño pedazo aquí se llama Los Príncipes. El pueblito Príncipe, esto fue construido hace unos 20 años es eh, eh, de, de, de, de la cadena Piñeiro, pertenece a lo que es el Hotel, Hotel Cayacoa Bahía Príncipe. Y te reitero, hace unos 20 años pasó a ser el símbolo de la atracción de samaná un dato muy importante para que la gente que se para aquí a veces no, no tiene ese dato, para que sepa las personas que no están mirando ahí en televisión en vivo ahora mismo, sepan de qué trata esto y por qué fue construido, para que la gente ¿verdad? Un, sea un atractivo bien importante. Eh, como ustedes pueden observar, aquí hay una serie de, de comercios que, que está eh, sin hacerle una parodia. Aquí está la, farmacia, la cadena de la farmacia Carol. Aquí está el Banco BHD. Aquí hay otras tantas. Haga eh, eh, eh, la redundancia. Eh, sí, comercio, comercio que, que sí, le dan atractivo a Samaná y son parte del desarrollo de Samaná. Muchas gracias, señor, por ese dato para que la gente se entere. Gracias. Seguimos aquí, vamos a ver, vamos a ver aquí. La persona de a pie, la persona de a pie, la persona que están aquí, ¿eh? que nos pueden hablar un poquito, por ejemplo, tú puedes, tú puedes, tú no hablas aquí, el pana que habla español, tú trabajas aquí, tú eres conchero, me di. Claro, soy conchero, tenemos tiempo conchando aquí. ¿Cuál es la importancia de, de, de, de, de, de, este, de, este, de esta pequeña zona que se llama Los Príncipes para ustedes aquí con los tú? No, aquí es muy importante porque hay de todo y tú sabes, para el que quiera puede venir para acá, buscar lo que le dan la gana, una vaina bien una vaina bien vienen muchos turistas en esta, en esta época de semana ya aquí llega mucha gente están picando heavy los motoconchitos no a veces tú sabes picamos bien y hay veces que tú sabes flow pone lenta y se pone bueno ok gracias gracias seguimos aquí vamos vamos vamos entre entrar un poquito por aquí para pa, pa conversar un chingón con las personas que, que verdad que vienen a visitar que vienen a tirarse fotos al señor gracias por la información eh, vamos, vamos un poquito aquí, miren, esto es bien chulo la, son, Realmente son establecimientos, negocios y ese tipo de cosas Que las personas de aquí del pueblo usan Pero las personas vienen y se tiran su foto ¿eh? Por ejemplo, eh, los turistas, bueno, los turistas Y usted señor, usted tiene algo que agregar De, de, de, de, de este pequeño pedazo que le dicen en la ciudad de Los Príncipes La importancia que tiene para el pueblo y los turistas Bueno, se ve bien eh, a pesar de que no me mantengo mucho en el medio, pero sí, eh, se está trabajando para que tenga efectividad todo. ¿Te considera que es importante que, ¿Sí? que, que los turistas vienen y se tiran sus fotos y ese tipo? Sí, sí, sí. No, ¿Cómo importante? el flujo de la semana santa en esta semana? No, los días que estuve acá en el pueblo no lo vi tan, tan flujo de, de personas, lo vi un poco tímido. Esta, ¿En esta semana? En esta semana, a pesar de que siempre era lo normal en los tiempos pasados, que no había tanta fiesta para que respetar un poquito la semana santa y es lo que le estamos diciendo a Dios que permita que eso suceda, que la gente respete un poco eh, la semana mayor de la muerte y la crucifixión de Cristo, amén, amén así que esperamos que eso siga siempre así, ok, gracias aquí tenemos una señora que no quiere agregar algo ok, vamos a ponerlo por aquí para que, para que el contra luz la gente allá en el estudio pueda ver bien estamos en vivo, me llamo Luz María Martínez Alcaná y bueno Veo la Semana Santa que cayó muchísima agua en todo el área. Los turistas no pudieron salir a los balnearios y así. Pero vemos que el sábado está bien asoleado, está muy bello. Podemos ver que Dios por lo menos está bendiciendo con la luz del sol. Vemos que bueno, hay personas que se han trasladado... Adorar a nuestro Señor Jesucristo que dio su vida en la cruz del Calvario por usted, por mí por el caballero y por todo el mundo. Debemos de, bueno, decir gracias Señor porque dio su vida en la cruz del Calvario para derramar su sangre y así perdonar el pecado del mundo, sino... Cómo estuviera el mundo Estuviera prácticamente destruido Con tanto pecado Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo Podemos ver que Todo marcha pacífico Y que Dios le bendiga Feliz Semana Santa Gracias, gracias, y aquí que tienen que agregar ¿Ustedes son visitantes? Sí, estamos somos de visita ¿Qué importancia tiene esta zona aquí que le dicen los príncipes para los turistas ¿cómo, ¿Cómo usted lo considera que puede ayudar Muchísimo a Semana Santa, a Samaná? Oh, pero claro, eh, todas edificaciones como esta son edificaciones culturales. Por lo tanto, esto es parte de nuestra cultura, claro. de la cultura del pueblo de Samaná y por ende de la República Dominicana. ¿De dónde viene? Venimos de la romanas. De la romanas. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo han visto esta Semana Santa en República Dominicana? Mucha gente dice que tranquilo por la lluvia, ese tipo de cosas, pero otra gente también está vacilando. Bueno, eh, lo de la lluvia... Era una necesidad, lo estábamos esperando, porque eh, tantos fuegos, tantos incendios que están sucediendo, sí. Sí, forestales, eso daña el medio ambiente. Esta lluvia ha venido a calmar esa situación, por lo tanto, como siempre, la lluvia es bendición. Sí. ¿Y usted tiene algo que agregar? Bueno, darle gracias a Dios que la lluvia la necesitábamos y nos la mandó. Ya hoy tenemos un sol radiante y podemos disfrutarlo. Entonces, aquí en Samaná, en nuestra bahía, es lo más hermoso que tenemos. En este periodo las ballenas, ustedes saben que es una, una, una hermosura. Y nada, tranquilo aquí, ha sido muy tranquilo de por sí, los accidentes, la carretera muy bien, nada de eso. Y nos estamos organizando mentalmente. Y al Ministerio de Turismo agradeciéndole todo lo que está reorganizando en este país. Claro, gracias, gracias, Sí, las autoridades están trabajando. Seguimos aquí, señores, eh, como bien eh, han dicho al, algunos turistas y personas de aquí, eh, este es un lugar... Bien eh, atractivo, bien turístico, se llama Los Príncipes, son una de las atracciones principales de Samaná, cuando la gente viene es difícil, no cruzar por aquí, tirarse su foto, hacer su video, para identificar que estuvieron en Samaná, también como el puente, el, el, el muelle también, que estuvimos hace un ratito allá, eh, las ballenas, que la gente me habla mucho de la ballena, tendríamos entonces que ir a intervenir, ¿verdad, Jorge Luis, detrás de cámara? que lo que son las ballenas, porque hasta yo quiero saber, quiero ver, nunca he visto una ballena y me gustaría verla, empaparme un poquito del turismo de Samaná, ya que estamos de visita aquí en toda la cobertura especial, Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación, señores yo soy Angel Isaldo, desde aquí en Samaná, así que ya ustedes saben, allá en el estudio seguimos aquí, llevándole todo lo que acontece en el ámbito nacional por esta región así que ya ustedes saben, Angel Isaldo reportando, vamos allá Muchísimas gracias, Enger, por tu reporte. Muy natural, Enger. Y mira qué impacto tiene en la población esta cobertura Semana Santa Telenor 2023.